la coordinación bajo la coordinación de un eh, miembro de ellos va a ser como el que va a coordinar a todo el equipo y cada individuo es consciente de su papel y del papel que ejercen los demás en ese equipo. Además van a tener una interactúan de una forma informal, no va a haber reuniones ni comités que sería como lo que nos ha hablado José Luis de los equipos interdisciplinares. Y eh, recalcar que esto va a tener unas ventajas porque se va a acabar con esa concepción que nos ha contado el doctor Patier de, eh, el de la concepción individualista y paternalista que tenía el médico. Que es verdad que eso se veía más en médicos eh, antiguos, ahora somos más una eh, relación direccional con el paciente. La toma de decisiones en estos equipos eh, va a ser mucho más rápida y se van a tomar consensuadas, es decir, va a ser una... Eh, toma de decisión en equipo, lo cual va a producir que se aumente la seguridad de los pacientes y se minimicen los errores médicos, lo cual conlleva una mejora satisfacción y en el rendimiento de todos nosotros, de todos los médicos que pertenecemos a estos equipos multidisciplinares. Por otra parte, nuestros gestores del hospital también tienen que estar contentos porque les vamos a evitar gastos generados por una mala praxis y por complicaciones que podemos provocar cuando hacemos todo de forma individual. Y además destacar que se produce la igualdad entre profesionales. Eh, las competencias que debe cumplir un equipo multidisciplinar es el liderazgo. Ese coordinador del que hablamos tiene que tener la habilidad de dirigir y de coordinar a todos los miembros de ese equipo. La comunicación tiene que ser fluida y tiene que ser activa. Tenemos que estar todos en contacto con todos, sea vía eh, reuniones cada X tiempo o vía email o vía evolutivos de un paciente o normalmente vía telefónica. La monitorización de la situación se debe realizar, sobre todo por el coordinador. Tiene que ver los errores que produce este equipo y los éxitos, que también son importantes. Siempre pensamos, o yo siempre pienso, que se aprende más de los errores que de los éxitos, pero a veces también hay que mirar esos éxitos. El comportamiento tiene que ser con un respaldo mutuo y si yo identifico que un compañero mío de este equipo multidisciplinar tiene un problema, debo decírselo, siempre evidentemente desde el, desde el respeto, pero ahí es donde está la parte importante de un equipo, en esa comunicación. Nos debemos adaptar a, todo, a toda la... A, a toda la actividad que provocan eh, o que practican eh, nuestros compañeros del equipo. Las interacciones, como os comento, tienen que ser grupales y debemos conocer la forma de trabajar y las preferencias y habilidades de nuestros miembros de, del equipo. ¿Cuáles son los obstáculos de un equipo multidisciplinar? Pues desgraciadamente, en la sanidad pública de este país, eh, muchos de los eh, médicos eh, trabajan tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada o más desgracia, que es lo que os iba a comentar, es la temporalidad. Entonces, a la hora de formar un equipo multidisciplinar, si se forma con personas que tienen contratos temporales, corremos el riesgo de que esa persona, eh, al cabo de unos meses, tenga que abandonar el equipo, lo cual sería un obstáculo para todos los miembros. La fatiga. Desgraciadamente los médicos somos así, pensamos que podemos con todo, que somos super médicos y trabajar en un equipo multidisciplinar conlleva muchísimo trabajo y es todo una mochila que nos vamos sumando los, los médicos. La minimización de las opiniones de los médicos menos experimentados, como ocurre en todos los trabajos, siempre que haya una experiencia o como pongo más abajo los rangos académicos, siempre se piensan que el que lleva más años trabajando tiene más experiencia y su opinión es de mayor valor. A veces eh, opiniones de personas que no llevan tanto trabajando o no tienen tanta experiencia se debe, eh, también son importantes y se deben tener en cuenta. Y las relaciones interpersonales, esto no sé me imagino que ocurrirá en todos los hospitales. No siempre te llevas bien con los médicos eh, que, te, que te toca participar en un equipo multidisciplinar, pero por eso a la hora de crearlo hay que buscar eh, los especialistas con los miembros con los que mejor relación consideres que tienes que llevar. Por eso he puesto ese dibujo del ego, porque lo primero que tenemos que hacer los médicos es retirar nuestro ego tirarlo por un acantilado e intentar trabajar en grupo y en equipo, que es lo importante. Entonces, en el momento que nos ponemos a crear estos grupos multidisciplinares, siempre entra la duda de cómo crearlos, crearlos por enfermedades, Crear equipos multidisciplinares por ese grupo de enfermedades raras, por órganos afectos, por especialistas involucrados es difícil y en este sentido de esa dificultad entra la participación del médico internista que como yo, como buena médico internista, quiero destacar eh, esta participación de, de nosotros y por qué tiene que ser desde mi punto de vista el coordinador de estos equipos. Cuando tú dices médico internista, eh, la gente te mira como, pero ¿qué es un médico internista? Nadie sabe lo que es un médico internista de la sociedad de a pie. Yo siempre digo que eh, los médicos, siempre se sabe lo que es un traumatólogo, un, un radiólogo. Todo el mundo sabe, pero un médico internista no se sabe. Por eso he puesto la definición de medicina interna y la definición de medicina interna es la ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano los modos de prevenirlas y las formas de tratamiento para curarlas. Las enfermedades pueden afectar a un organismo, o sea, a un órgano o al organismo entero y la mayoría de las veces no, no precisan de una intervención quirúrgica. Por lo tanto, ¿quién es el médico internista? El médico internista es aquel que trabaja en un centro hospitalario, no puede trabajar fuera de un hospital y que reúne las funciones de varios especialistas. Y esto lo pongo en negrita porque esto es lo importante y lo que tenemos que recalcar como médicos internistas que nosotros vamos a tener una visión global del paciente. No vemos al paciente solo por cada órgano que tiene afecto, sino que le vemos en global. Y vamos a saber en qué momento tenemos que dividir, a, o sea, en derivar al paciente a donde un especialista o donde no hace falta derivar y como veis ahí tenemos algunas tareas entre las que eh, os he puesto ahí un poco todas las que ejercemos y que eh, yo lo que más destacaría de un médico internista es lo que he puesto en negrita y es que tenemos una visión global del paciente. Para no alargarme más eh, pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso de, de la enfermedad del RENDUSDER, de la telangiectasia hemorrágica hereditaria como ya se ha comentado a lo largo de toda la reunión es una enfermedad rara, es una enfermedad familiar, con una herencia dominante, con lo cual el 50% de los, eh, de los pacientes o bueno de los embarazos pueden tener un hijo afecto. La penetrancia es incompleta. Vamos a tener eh, dentro de una familia, como comentábamos, pacientes muy afectos y pacientes no tan afectos. Los síntomas son muy diversos. No solo es eh, que muchos eh, compañeros míos de trabajo dicen ah, el RENDU. Esos solo sangran por la nariz. No, eso es un fallo gordo. Pensar que los eh, eh, que los rendus solo tienen una afectación a nivel de la mucosa nasal, no es una afectación multiorgánica y debemos tener una concienciación Afectación severa. ¿Y qué ocurre? Que si no eres consciente de esos síntomas y de esa afectación, vas a producir un retraso en el diagnóstico. Y es que además esta enfermedad no tiene un tratamiento dirigido. Por ese motivo, el coordinador del grupo, desde mi punto de vista, tiene que ser el médico internista. ¿Por qué? Porque él es el que hace el estudio a, en un principio general del paciente con esa visión global que tiene y él tiene que ser el que decida a qué especialistas hay que dirigir a, a los pacientes, dependiendo la afectación que tenga. Y ahí os pongo unos pequeños ejemplos de eh, afecciones, como pueden ser, perdón, ¿eh? Las fístulas cerebrales, cerebrales pues deberían ser valoradas por un radiointervencionista por si de, precisan de una embolización, por el neurólogo, el neurocirujano, las epistasis. ¿Quién de vosotros, de los que estáis allí presentes, no le ve un otorrino? Es que es imposible, seguramente a todos os ve un otorrino. Eh, y probablemente a todos no os hayan tenido que hacer una embolización ni pulmonar ni cerebral. De ahí la necesidad diferente de cada paciente RENDU. El embarazo, la reproducción asistida, lo que hemos escuchado esta mañana, que son embarazos de riesgo a posteriori y que tienen que ser valorados en una consulta de ginecología. Y de ahí la importancia en la enfermedad de RENDU de la creación de estos equipos multidisciplinares. Y para terminar, siempre pongo este dibujo que como veis en el primero, están todos intentando coger unas una, eh, recoger las manzanas del árbol y de forma individual es imposible, y encima lo hacen desorganizado. Cuando nos juntamos todos, y en este caso seríamos todos los especialistas que vemos a los eh, pacientes afectos por RENDU, el objetivo común se cumple y se cumple de una forma adecuada. Y de ahí la importancia de trabajar todos en común. Y eh, las enfermedades raras. Son muchas y los pacientes son únicos y por ese motivo quisiera recalcar que se necesitan médicos especialistas en enfermedades raras, por lo que os comento, porque al final el saber los síntomas y el conocer una enfermedad ayuda a que los pacientes estén mucho más satisfechos con la atención y que los médicos también estemos mucho más tranquilos porque evitamos la, la mala praxis. Y con esto, pues... Eh, Raras son las enfermedades, pero no son invisibles. Y daros muchas gracias. Un segundito, un momento. Un momentito, porque en principio teníamos... Sí. Vamos a compartir la presentación de la doctora Rosario Sánchez Martínez, que está Puede acudir de manera presencial. Rosario es jefa de sección de medicina interna, coordinadora médica de la unidad multidisciplinar de seguridad de baja prevalencia en el hospital de la Alicante. Perdón, el hospital general de Alicante, disculpadme el error. Su que se titula Transferencia Periódica en la HHD enfermedades de baja prevalencia. Perdona, ¿me oís? ¿Me oís? Hola, ¿Y, ¿me veis? No sé si me veis porque no sé por qué no me deja poner el vídeo. ¿Cómo se llama? Vale, dejar, dejar de compartir. Rosales, de escuchas? Sí, sí, perfectamente me oí. Sí, te oímos. Bueno, mientras que me ponéis en la presentación, que yo tampoco puedo compartir, no sé qué problema tiene el ordenador, pero creo que siempre es un problema... ¿Me oís? Sí, la tenéis vosotros, se llama la Transferencia Pediátrica. Bueno, ya no sé, se sí, puede mientras que la encontráis, Disculparme por no poder estar con vosotros y nada, recordar que la pandemia, pues, aunque creamos que se ha ido, aún sigue con alguno de nosotros, pero bueno, estamos todos pues bien. bien. Bien, muchas gracias por la invitación ya, y, y bueno, pues. Eh, comentaros que parece que todas las charlas, a pesar de que nos preguntaron de qué queríamos hablar, parece que han estado súper bien preparadas y parece que los hemos, lo hemos hecho de una manera coordinadísima, porque parece que mis compañeros pues, casi me han dado paso ¿no? para terminar hablándoos de, de un problema que quizá parece que no pueda ser importante para la HHT, pero a lo largo de la... Pequeña charla que os quiero dar, pues os quiero convencer de que la transferencia pediátrica es importante. Y bueno, remarcaros que no soy pediatra, soy médico de adultos, soy internista, ¿no? Eh, estoy metida dentro de un equipo multidisciplinar de asistencia a enfermedades minoritarias eh, desde hace muchos años y me gustaría intentar explicaros por qué un médico de adultos quiere hablar de algo que se supone que es de, de, de médicos de pediatría. Siguiente. Lo primero, eh, definir lo que es la, la, la transición pediátrica. La transición pediátrica es la preparación de una transferencia de los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas a unidades de adultos eh, y, y no a cualquier unidad de adultos, sino a la unidad de adultos que le corresponde y debe ser además un proceso que se debe realizar de forma preparada, programada y consensuada, como no, con el paciente. Siguiente. ¿Por qué es importante la transición? Pues, pues es importante porque cada vez, como ya ha comentado Nuria anteriormente, hay un aumento de enfermedades que nuestros compañeros de pediatría diagnostican. Muchas de ellas son enfermedades crónicas que gracias a los tratamientos que se les ofrecen y al diagnóstico precoz llegan a una edad adulta. Eh, este proceso de transición es muy importante porque, eh, en muchos casos, es vital para la, la adherencia futura. No solo del niño adolescente que se transfiere, sino también de la familia que le va a apoyar a lo largo de la vida. Eh, y luego, pues tenemos que tener en cuenta que eh, no es igual la asistencia a nivel de la atención pediátrica que a nivel del adulto. Siguiente. Siguiente. Sí, eh, fundamentalmente la asistencia pediátrica, esta es aquí, la asistencia pediátrica se caracteriza de forma ideal eh, por eh, una serie de cuidados multidisciplinares, una consulta que suele ser de puertas abiertas y personalizada, con una visión integradora, con limitación, eh, limitación de las intervenciones invasivas por ser niños y una asistencia dentro de la familia. Eh, con atención eh, centrada en las relaciones interfamiliares y en el apoyo en cuidados eh, y atención de cuidadores. Esto debe sonar porque debe ser, yo creo, que el paradigma o el modelo de la asistencia a eh, los pacientes adultos con enfermedades raras. Pero ¿cómo es la asistencia en general en, en la consulta de adultos? Eh, pues en general suelen ser asistencias con eh, por un, pacientes que tienen una enfermedad crónica de órgano. Eh, son asistencias súper especializadas que suelen ser estar centradas en el órgano, eh, la asistencia al, al paciente crónico con enfermedad rara o multisistémica eh, no debe ser de esta manera, pero a veces eh, se aborda de, de, de, de la misma manera que se, que se, que se aborda la, la, la evaluación de los pacientes adultos con enfermedades eh, crónicas y en general en adultos pues, suele ser una asistencia siempre con cita previa y, y, y en general centrada en el paciente. Eh, sin tener en cuenta ni las relaciones interfamiliares, ni el apoyo en cuidados, etcétera. Esto, evidentemente, no puede ser así en pacientes cuando asistimos pacientes con enfermedades raras en la edad adulta. Siguiente. Eh, ¿Y qué problemas podemos tener, eh, tener de nuevo en eh, la transición pediátrica? Siguiente. Pues en la transición pediátrica, evidentemente, tenemos problemas en cualquiera de los actores que, eh, que intervienen en esta transición. Problemas con el paciente, con la familia, con el pediatra, con el médico de adultos y, cómo no, con las, estru eh, eh, con las estructuras organizativas que tienen cada una de las asistencias, tanto en pediatría como eh, en, en la asistencia a adultos. Siguiente. Problemas relacionados con el paciente pediátrico que, que, que nos transfieren. Bien, no es un paciente pediátrico, es un paciente adolescente. Los pacientes adolescentes tienen un, una diferencia, un diferente nivel de madurez en el momento que se hace la transferencia, eh, en general son pacientes que van a tener una mala adherencia a los tratamientos y a cualquier tipo de consejo que le puedan dar, sus padres, sus médicos, sus profesores, si no son sus amigos. Eh, en general hay una falta de confianza a, a cualquier profesional y a cualquier persona. De nuevo, que no sean sus amigos. Y en general aún hay una falta muy importante de sistemas de apoyo para este momento, esta etapa de la vida que es la adolescencia. siguiente ¿Con la familia? Pues evidentemente la familia genera una dependencia emocional con el pediatra o con el eh, equipo de pediatras que le han atendido durante toda su vida. Eh, en general, pues, como todos los padres, sobreprotegemos a nuestros hijos. ¿Cómo no sobreproteger a los adolescentes? Eh, las familias que tienen um, niños con enfermedades raras o con enfermedades crónicas son familias con mucha carga y esto hay que tenerlo en cuenta. A veces eh, tienden a sobredimensionar la gravedad o infradimensionarla y en general una falta de confianza entre un equipo que realmente no conocen. Siguiente. ¿Qué pasa con el pediatra? Pues lo mismo que con los padres y con los adolescentes, es decir, generan, finalmente terminan generando un vínculo emocional tanto con el paciente como con la familia, que no quieren desprenderse nunca de ese paciente, no saben a quién transferirlo, no saben eh, eh, a qué equipo transferirlo para que el seguimiento siga siendo tan estricto, tan adecuado, tan personal, tan directo como ha sido con ellos durante todos esos años de seguimiento. En general, pues los pediatras eh, suelen tener una falta de confianza en los equipos de adultos. Siguiente. ¿Y qué pasa con los médicos de adultos? Pues no sé, mirar el chiste de Forges. Todos lo conocéis, todos lo seguís y todos lo sufrís. Eh, fundamentalmente hay una importante sobrecarga asistencial. La asistencia eh, de adultos, pues no es igual que en la asistencia pediátrica porque la sobrecarga eh, asistencial que en, en la asistencia de adultos es infinita, eh, pero luego pueden haber otros problemas, es decir eh, los médicos de adultos cuando te viene un paciente con su familia que ha sido tratado de una manera exquisita, directa, a puertas abiertas, en determinadas consultas de pediatría, pues te pide lo mismo a ti y tú no puedes dárselo, a lo mejor no puedes darle la misma asistencia tienes que explicarle cómo eres el sistema cómo puedes seguirle eh, la familia evidentemente demanda la misma asistencia, cómo no, así debe ser Tú tienes que explicarle cómo es la asistencia en el adulto, tienes que intentar que la asistencia sea una transición, no un cambio brusco. Y luego, como no? Ahí, dependiendo del hospital o el servicio donde se transfiera, pues hay... Hospitales donde hay unidades de enfermedades raras o unidades multidisciplinares, pero otras no. Entonces, hay médicos de adultos que no tienen ese conocimiento tan importante de una enfermedad rara como tenía ese médico de, de pediatría al cual se transfiere el paciente. Y como no, pues dificultades de coordinación. Ya nos, nos han comentado muchísimas dificultades de coordinación que existen con las enfermedades raras. Siguiente. Y cómo no, el sistema. Mmm, las import los importantes problemas estructurales y organizativos. Eh, hay un desconocimiento muy importante de los médicos eh, que atienden niños y de los médicos que atienden adultos de cómo es la asistencia en, el, eh, en la zona pediátrica y en la zona de adultos. Eh, no tenemos espacios comunes para adultos jóvenes o están en sillitas pequeñísimas cuando les están viendo nuestros compañeros de de pediatría o cuando vienen a nuestras consultas ya están en una consulta en la cual están compartiendo espacios con pacientes de diferentes especialidades, con pacientes ancianos, con pacientes crónicos, con pacientes con enfermedades agudas. Y esto es complejo, evidentemente, no tienen espacios propios. Eh, es muy difícil también realizar una asistencia real, multidisciplinaria, con la mayoría de las enfermedades, y pues disponemos o no tenemos suficientes documentos informativos, sobre todo para esa edad, la edad de la adolescencia. Siguiente. Eh, el, la transición no es algo que yo me esté inventando ni os comento, es algo que tiene una serie de eh, fases en el proceso de transición y que se debe hacer. Y que para determinadas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades metabólicas, eh, pues parece que está muy claro cómo hacerlo. Os voy a poner este ejemplo de esta enfermedad que es paradigma que se diagnostica en la enfermedad pediátrica y que luego se transfiere a las consultas de adultos. Pero luego os cambiaré un poquito la cosa, porque ¿qué pasa con estas enfermedades como el Renduosler? Que aunque los niños la puedan parecer, normalmente se... Eh, se piensa que solo es una enfermedad de adultos. Siguiente. Bien, pues eh, el, el proceso de transición para hacerlo de forma correcta no es tienes 14 años y te vas a la consulta de adultos. Tienes 14 años y, y, y ya no te ve el pediatra sino que te ve el médico de cabecera. Es decir, eh, en enfermedades crónicas debe ser un proceso preparado. Preparado por cada uno de los actores, incluido, como no, el paciente y su familia. Debe ser un proceso planificado ...preparado y finalmente implementado cuando se hayan cumplido todas estas fases... ...que no os voy a marear con ellas por cuestión de tiempo. Siguiente. Por ejemplo, como ya os he dicho, para enfermedades metabólicas... ...es un proceso que desde que el pediatra ve al niño... ...se va preparando tanto al niño como a la familia... ...y que llega un momento, una edad determinada... ...que es diferente e individualizada dependiendo de la enfermedad... ...de la familia y del paciente... ...que se debe hacer esa transferencia cuando... Eh, eh, ya se han cumplimentado todos los procesos de transición, que, por ejemplo, en enfermedades metabólicas suele ser entre los 16-18 años. Siguiente. Y, como no, un poco de mi libro, ¿no? Eh, es decir, nosotros fun funcionamos en una unidad multidisciplinar desde el año 2008, eh, en nuestro hospital, el Hospital General Universitario de Alicante, que ahora se llama Hospital General Universitario Doctor Balmis. Siguiente. Eh, como ya ha comentado Tony un poco el, el, el, el, la complejidad ¿no? y, y, y también el resto de mis compañeros la complejidad de asistir pacientes con enfermedades raras es muy importante, nosotros por ejemplo en nuestra unidad desde que se generó en el año 2008 hasta más o menos estadísticas desde 2021 que tenemos, pues hemos atendido en torno a mil pacientes con diferentes enfermedades raras, más de 90 patologías diferentes y, eh, y se han realizado más de 7.000 consultas evidentemente esto no puede depender de una persona, tiene que depender de un equipo y debe ser multidisciplinar. Estas son más o menos todas las enfermedades que seguimos en, eh, en la unidad. Eh, en, esta estadística no está actualizada, pero estamos siguiendo la actualidad en torno a 45 o 50 pacientes con enfermedad de Renduosler. Y hay aquí algunos de los pacientes en los que se ha realizado transición pediátrica, Es decir, que nuestros compañeros de pediatría nos los han enviado. Por eso, ya sé que los comités nos... Nos sobrecargan y tenemos muchos, pero creo que es importante eh, poner de manifiesto en los hospitales donde hay una asistencia multidisciplinar a pacientes con enfermedades raras, que es muy importante la transferencia pediátrica. Por eso nosotros desde el año 2021 tenemos un nuevo comité que es el de transferencia pediátrica. Trabajamos con nuestros compañeros de pediatría por mejorar e implementar en la medida de lo posible esta transferencia de la edad pediátrica a, a, a la consulta de adultos de la mejor manera posible, en la menor eh, con el menos trauma para la familia, para el pediatra y para el médico de adultos y para aprender todos de esta transferencia, identificar problemas e intentar solucionarlo. Siguiente. ¿Y qué tiene que ver esto con el renduosler? Siguiente. Bien, quería... Eh, no, no, anterior. Qu y y eh, esta es. Y quisiera transmitiros una idea que tenemos en, ¿no? en la consulta. Es decir, existe una transferencia que es la típica, que es la de edad pediátrica a la edad adulta. Pero nosotros tenemos también otro tipo de transferencia, que es la transferencia inversa. Es decir, eh, los médicos que eh, vemos pacientes con enfermedad... Paciente, diagnosticamos a una familia. Si llegamos a diagnosticar al paciente de una manera precoz para poder hacer un correcto asesoramiento genético, para poder darle todas las oportunidades de no tener hijos afectos con la enfermedad... Eh, esto es lo ideal, pero en la vida real esto no ocurre. A veces diagnosticamos pacientes eh, que, eh, que tienen ya hijos o, o abuelos que tienen ya nietos y necesitamos también seguir a estos pacientes. Y nosotros cuando los diagnosticamos también necesitamos transferir estos pacientes, esta familia a mm, unidades de pediatría que eh, asuman a estos pacientes de una manera coordinada, como hacemos nosotros cuando nos transfieren los pacientes eh, eh, de edad pediátrica a la edad adulta. Siguiente. Nada que decir de la enfermedad de Red les ya lo han comentado, pero recordar que es una enfermedad de edad dependiente. ¿Esto qué significa? ¿Que los niños no padecen la enfermedad? Siguiente. Siguiente diapositiva. No, hay muchas manifestaciones de la enfermedad. Eh, sí, paramos aquí. Hay muchas manifestaciones de la enfermedad que se tienen a lo largo de toda la vida, por ejemplo, no es nada habitual, seguro que un niño no nos va a tener una afectación de, de tubo digestivo, no va a tener una hemorragia importante por, por, eh, por lesiones del tubo digestivo, es una cosa que aparece eh, en edades más tardías, pero sí que va a presentar epistaxis y sí que puede presentar malformaciones pulmonares y sí que puede presentar afectación del sistema nervioso central. Siguiente. En esto, siguiente diapositiva, siguiente. Si analizamos un poco, eh, a pesar de ser una edad dependiente, qué pasa en los niños y perdonarme, que me perdonen mis compañeros de pediatría si me meto en algo que realmente no es de mi especialidad, pero realmente las guías internacionales de, eh, de, de HHT también hablan de los niños. Y hablan de los niños de la siguiente manera, ya sabes que hay algunas enfermedades cuando se diagnostican en el adulto y son edad dependientes, pues en principio no se aconseja que se haga el estudio si no se van a tener manifestaciones en el niño hasta que no tenga una edad determinada. Este no es el caso de la enfermedad de Rendu Osler. Las guías internacionales dicen que se debe ofrecer una prueba genética para el diagnóstico en niños asintomáticos cuando se diagnostica a su padre con HHT. Y esto, no hay estudios, pero tiene una calidad de evidencia alta eh, con respecto al, eh, eh, al grupo de expertos eh, que, que realizan eh, realiza las guías internacionales. Y, y hay otras cosas que también son muy importantes, que también las guías ponen de manifiesto, que es la importancia del de, seguimiento para la detección de malformaciones arteriosas pulmonares en niños asintomáticos. Y eh, esto ya no está tan claro, eh, pero sí también eh, cómo se deben seguir o cuál es la evidencia de seguir las malformaciones arteriosas cerebrales en niños. Eh, eh, cuando se le diagnostica con enfermedad de 2 Esta es un poco la parte más oscura, aparece en esta diapositiva. El screening de malformaciones anteriores a cerebrales no está claro ni en adultos ni en niños. Eh, para hacer un screening, evidentemente, tenemos que tener en cuenta cuál es la prueba de screening que tenemos que hacer, que evidentemente es una resonancia y esto es más complejo en niños eh, porque se debe hacer con sedación. Pero también la importancia de diagnosticar estas malformaciones en los niños si tienen un tratamiento determinado. Eh, saber que en ha eh, hay do, dos tipos de malformaciones arteriovenosas cerebrales, una que se da más en adultos y otra que se da más en niños, que se tiene desde el nacimiento, la de los niños, y que es la que tiene más riesgo de sangrado. Esto hay que tenerlo en cuenta eh, para decidir si se le hace o no se le hace seguimiento para las malformaciones cerebrales a los niños y, y, y si se trata o no se trata. De nuevo, debe ser algo individualizado y que eh, se debe manejar en un equipo multidisciplinar con neurocirugía, con radiología intervencionista, etcétera. Y, además, específica y especializada en el seguimiento en niños. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Lo mismo ocurre con la epistaxis en niños. Entonces decimos, bueno, pues eh, la epistaxis es más importante en adultos. En niños, pues, sangran un poquito y, en principio, no hay que hacer demasiado con ellos. Bien, en este estudio se analiza... Eh, eh, el, eh, una serie de niños diagnosticados de enfermedad de Rendu-Osler y el 85% de ellos tiene epistaxis. Esto ya lo sabemos, no es nada nuevo. Lo curioso es que si medimos la gravedad de esta epistaxis en niños, la media del de, de, de, de ESS en estos niños es de 1,6. Algunos necesitan incluso transfusión y algún tipo de procedimiento. Entonces necesitamos también tener equipos de o torrino en laringología, que también sean expertos en el tratamiento de esta epistasis en niños, porque no es igual el tratamiento de la epistasis en niños que en adultos. Siguiente. Lo mismo ocurre con las malformaciones arteriosas pulmonares. En los médicos de adultos nos parece súper exótico poder encontrar malformaciones en niños, pero cuando miramos específicamente si los niños tienen malformaciones arteriosas pulmonares en el seguimiento, eh, por ejemplo, en este estudio se ve que eh, de 76 niños incluidos en el seguimiento hasta los 18 años en una, eh, en una unidad específica multidisciplinar de enfermedad de RENDWOSLE, incluyen 129 niños y de ellos 59% tenían malformaciones arteriosas pulmonares diagnosticadas por ecocardiografía con burbuja, que es la prueba que hay que hacer en el seguimiento de los niños. Eh, y no solo eso, sino que un 50% de ellos, eh, al diagnosticarlos, cumplieron criterios de embolización y se embolizaron. De nuevo, digo lo mismo, necesitamos eh, compañeros de radiología intervencionista, etcétera, que también tenga experiencia en embolización de estas malformaciones en niños, porque no es igual la embolización, de nuevo digo, en niños que en adultos. Siguiente. Y luego, pues esta es la última diapositiva, pero un poco comentaros que eh, lo que os he dicho al principio, que cuando diagnosticamos un caso índice de una enfermedad genética en una consulta de adultos, no diagnosticamos un paciente, diagnosticamos una familia. Entonces es imprescindible el asesoramiento genético en esta familia. Es muy importante el seguimiento y el apoyo del resto de familiares. No podemos eh, conformarnos solo con el seguimiento de este paciente. Eh, y, y no solo en, en los pacientes adultos, en todos los rangos de edades de la vida de la enfermedad y según el tipo de enfermedad. Y es muy importante en los equipos multidisciplinares la transferencia de conocimientos entre especialistas. Quizá nuestra transferencia a los equipos de pediatría en este tipo de enfermedad es más importante que la que... Eh, podemos hacerle en otras enfermedades que son más prevalentes o que tienen más sintomatología en la edad pediátrica. Es muy importante mm, esta eh, transferencia continua de información entre pediatras y médicos de adultos, como veo aquí, o sea, de nuevo flechas que, que unen de manera circular a todos los grados de la asistencia. Y ya mi última diapositiva en la cual eh, os dejo mi, mi, mi email para que me consultéis lo que, lo, lo, lo que estiméis es oportuno sánchez rosmargoves Agradeceros a todos de nuevo la atención. Disculparme de nuevo por no estar con vosotros, que creo, espero que sea la última vez que no pueda compartir con vosotros un día tan importante eh, como es para vosotros, como es esta, esta reunión. Y luego pues, eh, terminar diciéndos que, que, que la transferencia es un proceso individualizado, que puede ser bilateral, que es complejo y que precisa... Un trabajo en equipo, individualizado y bidireccional. Y le dejo ahí una pregunta en el aire a todos los que somos médicos de adultos y que a lo mejor no disponemos de un servicio de pediatría con unidad multidisciplinar de enfermedades raras o que tenemos... Mm, compañeros de pediatría que no tienen tanta experiencia en el seguimiento de estos pacientes, eh, dejo esta pregunta en el aire, ¿no? porque los médicos de adultos también tenemos eh, esos problemas y esas dudas de a quién le mandamos los hijos de nuestros pacientes que para nosotros son de oro. Eh, ¿A qué equipo se debe transferir el seguimiento de los niños asintomáticos derivados del diagnóstico de sus familiares adultos? Y no quiero terminar sin decir una frase que me ha impactado de, de una de las mesas que quiero, que quiero responder, que quiero eh, volver a repetir, que es la de no hay nada más grande que tener un hijo sano y, y qué mejor regalo, no nos comentaba Garbiñe que, que tener un hijo sano, pero bueno, si sí, se sí, sí, sí, diagnostica tarde y, de, y, y tenemos un niño que pueda tener la enfermedad, pues tenemos que hacer un seguimiento eh, exacto, preciso, perfecto, exactamente igual en los niños que en sus padres eh, eh, que hemos diagnosticado nuestras consultas. Muchas gracias por la atención. No ha podido venir en el último momento, eh, pero su ponencia va a estar disponible eh, online, bueno, online, en lo que es la, la grabación de todo el, de todo el Congreso. Eh, vamos ahora a escuchar eh, un testimonio eh, de, de una madre de, de un niño que... Quizás alguno de vosotros conocisteis hace tres años cuando estuvimos en la, en la Asamblea y Congreso de Murcia, Antonio, que bueno, Antonio es, un, es el caso de Antonio con HCC de nuevo, eh, que su peligro hasta, hasta saber qué era lo que tenía pues fue, fue largo y duro y que bueno, finalmente está teniendo un final eh, feliz. Eh, mejor que, que nadie, su madre, para, para poder contar eh, pues, cómo, cómo ha sido la historia y cómo vive el, el, el proceso de, de vivir con, con un niño de corta edad y diagnosticado con HHMI. Eh, Lucia Molina. Después abriremos el turno de preguntas. Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, creo que el, la mayoría de todos me conocéis del último congreso y creo que conocisteis a mi hijo. Antonio, ahora está bien, gracias a Dios. Eh, luego el vídeo no se puede poner. ¿Sí? ¿Sí? sí. Eh, ¿Queréis que hagamos una, el vídeo no, primero? desde que encontremos el vídeo. Eh, él empezó sobre los tres añitos, ¿vale? O sea, yo cuando eh, fui al hospital, el, el, los síntomas que tenía eran sangrados nasales y tenía un color de labio muy peculiar que estaba moradito. Entonces, todas las pruebas que te hacen cuando es en pediatría no salía nada raro. Entonces ya, cuando ya fui a un... Me aparecía todo lo que yo buscaba en internet, que eran problemas de corazón. Entonces me fui a un cardiólogo y ahí se dieron cuenta que tenía una hipoxia y saturaba un 84% de saturación. Entonces ya me dijeron que era un posible renduosler. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Valencia, eh, cuando me pasó a mí esto, que fue en el 2016 17 eh, aquí no había ninguna especialidad. Y de hecho ahora creo que bueno está el, do el doctor Ricardo Gil, pero no es en pediatría, es en adultos. O sea, yo no puedo ir a un a un médico de adultos porque no me van a atender al niño. Entonces contate con la asociación, que hablé con Bienvenido Muñoz, que entonces estaba en ese momento, y contacté con la doctora botella que la tengo ahí, que es mi hada madrina y es la que me ha apoyado en todo momento. El, ella me comenta que hay un especialista, el doctor Patiés, que se encuentra en el Ramón y Cajal, y pues nada, allí nos vamos a, a visitar al niño. Ya el, el doctor Patier eh, revisa al niño y ya me dice, dice sí, esto clínicamente es un renduorless. Y, y ya lo ponemos en tratamiento. ¿Qué pasa? Que eh, creo que es Pionero, es el primer niño, eh, el primer caso que se encontraban con, ese, con esa afectación tan grave pulmonar intentamos, bueno, intentaron allí todo el equipo médico hacerle dos embolizaciones. Creo que fueron tres venas en un primer procedimiento y cuatro en otra. Vale, el niño salimos ahí de Madrid, de Ramón y Cajal, pues con una saturación, del creo que llegamos, conseguimos un 95% de un 84% que tenía, pero temporalmente a corto plazo eh, creo que fueron 3-4 meses. En la siguiente revisión, eh, el, el oxígeno volvió a caer, la hipoxia seguía ahí. Entonces, ya eh, con todo el equipo del doctor Patier, eh, me imagino que eso lo hacen en congreso, lo hablan varios médicos y me dicen que la, ultima, la última opción, o sea, que la única terapia que tiene Antonio es un trasplante pulmonar. Entonces, eso ya son palabras mayores que digo yo. Entonces yo. Ah, sí, bueno, pues si queréis ponemos el vídeo, como yo me he hecho un guión así un poco cronológico. Soy Marta. Soy Mía. Soy Patri. Soy Inma. Y, y os vamos a hablar sobre la enfermedad de Rendu Hola, me llamo Antonio. Y tengo la enfermedad de Rendu Y.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 Bueno, seguimos. Me había quedado en, en que en Madrid me dicen que la, la opción es un trasplante pulmonar. Como toda madre, intenta buscar una segunda opinión. Y allí me voy con una amiga al hospital de referencia pediátrico en París. Por siempre, por tener una doble opinión. Y nada, lo mismo, la conclusión el trasplante pulmonar. Complicaciones de trasplante, que en pediatría conseguir un órgano es imposible, casi imposible. 13 meses de espera. En esos 13 meses, como el, el, el, lo que es el trasplante, un niño no te dicen, eh, te ponen ya en lista cuando ya no hay ninguna terapia. No te ponen en lista cuando tú quieres, hasta que el niño se va, ya que llega, está en un límite ya de, de, de vida muerte, es cuando entras en un código cero. Hasta que el niño no puede caminar y necesita oxígeno. O sea, funciona así y es lo que hay. ¿Qué pasa? Que en esos meses de espera tiene una complicación, un acceso cerebral que tanto se habló en Murcia, sobre la profilaxis, eh, cuando alguien va, tiene una caries, tiene pues nada, él tuvo una bacteria que le subió al cerebro, vamos, ahí estuvimos dos meses en el hospital con antibiótico y tal. Claro, al tener un acceso cerebral, eh, trasplantes te dice, sales de lista, porque no te vamos a hacer eh, un trasplante del niño con una lesión cerebral. Hasta que no nos recuperemos del acceso cerebral, eh, nos otra vez en lista. Nada, pues el niño hasta que no se curó, nos dio en el de una cosa, ya nos metieron en lista. Estás es en lista, en ese, siempre hay niños que están más graves que el tuyo y si hay un órgano, pues el más grave es el que se lleva el órgano. ¿Qué pasa? Que en esos meses le dieron dos paradas cardiorespiratorias y tuvo que estar conectado a una EMO. A ver, cuento todo esto porque eh, eh, me gustaría fomentar, ya que estoy aquí, el, el, la donación de órganos tanto en adultos como, como en pediatría, porque es que al final hay gente que, que le hace mucha falta y puede tener una vida plena con, con un órgano donado. Y es que no sé qué más decir. Eh, estoy muy agradecida por estar en la asociación. Eh, me habéis ayudado todos mucho, eh, moralmente. Eh, la doctora Botella, un beso, porque sin ella esto... Me ha tenido los seis meses que ha estado con el COVID, la ha tenido mareándola todo día, y sí, día también, y, y me ha animado mucho. Y Muchas no sé gracias. qué más decir, de verdad. Muchísimas Muchas gracias. gracias. A Adrián y no sé si eh, Antonio Vieira se ha ido. Ah, vale. A que subáis y, y, y a que podáis eh, claro, claro. sentiros libros de, de preguntarles eh, cualquier cuestión que, que consigueis oportunidad. Sí. Es el momento de, de levantar la mano. Me gustaría el caso de que pueda estar en eh, la seguridad. La cuestión es si tenemos eh, un pues, hijo que hemos hecho un ecocardiograma, con paso de tramuja y, y ha dado positivo. Eh, posteriormente se le hace eh, el ataque eh, pertinente y sale negativo. Y así sucesivamente podemos repetir eh, a dos años eh, se cocardio y vuelve a salir positivo. Eh, mi pregunta es: ¿tenemos que de, de no preocuparnos? Eh, tenemos que seguir haciendo periódicamente ese TAC para comprobar que sigue la circulación pulmonar. y la otra pregunta es eh, también recadero, eh, en el caso de tener pues, un ministerio diagnosticado de SHT eh, cada quien ¿con qué frecuencia debemos hacer de las revisiones? Pues, eh, para, para ver que no tiene informaciones o si, está, o si ya las tiene diagnosticadas para ver que está en no, no aumentando Gracias. La segunda pregunta para usted. Sí, si ya, una vez que tenemos el pues, los diagnósticos de HSP, pues cada cuánto tiempo debemos hacer el PINI para saber si se han desarrollado algunas formaciones, de, o de y si es el caso de que las tiene, pues cada cuánto tiempo debemos hacer la revisión para saber si estas, pues, se han publicado, se pues, han aumentado. Ya? En la primera pregunta, si, si la paciente tiene ¿sí, 19 años o sí, no. Um, o sea, una, una persona adulta, pues considerar si el screening está bien hecho, es seguro que sí, el está bien hecho, no hay He fístulas visibles, por lo tanto, no imbulizables y no hay ningún cambio clínico, los dos es repetir la copagografía para ver si cambia el, el, el grado de burbujas en tal caso que cambie o que va a haber alguna situación clínica que parece disgna, porque se produce en bajo esto, sería para hacer el tax si no repetir el tax sería radiación y si no hay cambio clínico. No, no lo hacemos. No, sé. el tiempo, no hay una respuesta para el tiempo exacto. Pero el tiempo prudencial, si el cambio clínico, nosotros lo seguimos viendo. Pero el tiempo prudencial a esta data, que sabes que pueden todavía hacer desarrollar, sería si entre uno y dos años. Desarrollar nuevas malformaciones está un poquito más agotada, pues bueno, se podría tratar más y eh, un poco más un seguimiento más clínico y ecocardiográfico en los nuevos años. Si no hay cambio clínico, si el, cambio de, el paso de burbujas no varía de nivel, pues no se llega a contacto. No está y sobre todo lo más importante, como he comentado, no hacer la profilaxis antibiótica, porque que tengas o no fístulas visibles si y hay paso de burbujas. Sí que es importante tener una, una profilaxis antibiótica en situaciones de riesgo que a veces son tan banales como, como una higiene dental o pruebas endoscópicas. Y sí si lo hacemos, los pacientes les damos una tarjetita con la profesión para prevenir una consulta tan encargar el los de la Hola, Yo tengo varios otros. Ya Bien me pregunto, pero bueno. Primero, para formar parte de Rita, ¿tiene que ser. Eh, tenemos que ser nosotros o tiene que ser el servicio. No, claro. Tiene que ser médico. Médico, tiene que ser nuestro lo que nos lleva por Si lo tenemos en toda referencia, lo tiene Cualquier médico. ¿No? Cualquier médico lo tiene que hacer. Una vez que estás diagnosticado que tienes lesiones hepáticas, que tienes lesiones gastrointestinales, las lesiones hepáticas cada cuánto se deben hacer, depende de que no es una ecografía, exclusivamente, ¿no? No hace falta ir más allá de, de la historia. Nada. Si las lesiones son <risa> las lesiones hepáticas, cada cuánto hay que hacer el control, las pruebas de imágenes, análisis sanguíneos. ¿Tiene alguna carencia, alguna, alguna frecuencia o, o es, es un poco que no se Luego, las lesiones intestinales eh, nos encontramos con, con opiniones muy, bueno, muy diferentes. Eh, se tratan con algo, con qué frecuencia, no se pueden tratar, es una tú estás ahí tocando una bueno, pues no micosa, se queda débil. Entonces, claro, nosotros siempre acusamos las anemias por las epístasis. ¿no? Siempre te entra la duda, no si dices, yo llevo dos meses en general y ahora creo que tengo ánimo. Bueno, tú no ves la pues, sangre en heces, pero... Oh, lógicamente. Entonces, ¿qué es? Hay algo, hay algo que hacer, hay que... Y luego, eh, para, el, para el doctor Adrián, un poco, bueno, pues felicitarle por, por tener ese, ese ánimo de seguir, que para nosotros es súper importante. Y mi pregunta es... Eh, Cualquier paciente de, de toda España puede formar parte de ese estudio. Sí, porque yo creo que se puso en contacto a personas, se puso en contacto conmigo, pero yo nunca me asumí. Porque en el caso de mi hijo había estado y yo no sé si, si le, le habíamos estado en la consulta. Entonces, no sé si realmente fue llamado o está, o nos podemos poner en contacto y formar parte de ese estudio. Muchas gracias. Pues, son varias preguntas, voy a empezar por la sí, última. Sí. Eh, Aprovecho para dirigirme a todos los pacientes de la sala o, y familiares que puedan tener que pues, están en la sala: de que nuestro estudio está abierto a cualquier paciente español que sea capaz de trasladarse un día para consultar, dar su muestra de, de sangre para el video banco, y sobrepesar a, a lo que es el screening de su enfermedad y, y el consentimiento de eh, nos interesa tener la N significativa cuanto antes, tenemos que tener el número de 100, 50, 40, 50. Y bueno, estamos bien, pero si tuviéramos mucha más N, el, el poder de eh, diagnóstico es mucho mayor. Entonces, está bien todos. Eh, si lo ponemos en el café la comida, vamos a dejaros el esto eh, de y de Adrián pues, para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Respecto a las malformaciones pues, gastrointestinales, se sabe que todas están mm, eh, localizadas en, en la segunda porción de la tercera, cuarta y el inicio del destino de destino la, de las lesiones gástricas, pues sí si se pueden eh, fulgurar o se pueden hacer tratamientos, pero aún así eh, se sigue produciendo anemia porque si haces una alteroscopia o una, una bio. Y en el caso de la endoscópica, ya se puede tener informaciones a las que pueden ser eh, desagradable de recurrente no accedes a tratarlas. Pero conocer que están es importante. ¿Por qué? Porque hay tratamientos que son antiangiogénicos, que se están ensayando en la actualidad. Eh, ha contado eh, tanto Luisa Botella como Pedro Riera, algunos ellos, que se podrían beneficiar eh, no solo de las endoscopias, que podrían realizar sesiones de tratamientos contra la esa grava que y esos tratamientos son tratamientos médicos que se pueden utilizar. Y es un acuerdo de lesiones hepáticas. Las primera? lesiones hepáticas, una vez que se conocen y se explican correctamente, eh, eh, es más eh, coste eficaz que esa acción de la ecografía doble en que miras eh, si hay un eh, aumento del flujo de la arteria hepática, intentar ser un gasto de la arteria hepática importante o dilatación, y por pues, si hay signos de hipertensión portal, porque eso está en modalidad y requeriría, por tanto, pues, un seguimiento mucho más extenso. Los pues, que hacen hipertensión portal, que también con en manos de un experto de hipertensión portal y los pues, tienen un flujo de la arteria clásica muy grande, pues que tienen que ponerse en contacto con un clínico que tenga eh, a su alrededor un, eh, una unidad transplante. Como el diagnóstico solamente es lesiones hepáticas a una edad ya adulta, que supuestamente. Sí. Pues entonces, un poco claro. lo, lo sí. que quiero decir es que cuando, cuando ya tienes el diagnóstico de un adulto, sí. eh, ¿cuándo hay que volver otra vez a.? a si sí, supervisar, sí, ¿no? quiero, quiero, quiero pensar que que, ya luego... si hay que hacer una resonancia todos los años, No, sí. porque la de hepática en la mayoría de los casos este, este, existe, está, pero son pedagogistas pequeñas en el día, lesiones muy poco importantes. Y tanto en esos pacientes como lo los que tienen más importante, yo creo que la eh, prueba coste beneficio yo lo que me no está de acuerdo es la ecografía. y eso se puede hacer todos los años. No sé, nosotros no lo hacemos así. No, no. En el bice, hacemos un contacto al inicio de todos los pacientes para valorar bien la relación hepática. Y el, en función del tipo de fístula que tenemos en el hígado, hacemos un siguiente efecto. El problema no está arriba. Si tienes unas grandes fístulas venosas hepáticas, el problema que hace es que desaparezca una incidencia también. Entonces, lo que hacemos es con una ecocardiografía. Y lo que yo creo es igual que el que se va si ¿no? tienes un paseo de burbuja, para intentar no se ve, no hay que repetir el caso. Hay que repetir las caso, en mes de semana, mucha información y siempre con la clínica. Pues, si la clínica no, no, no, no, no progresa, que la verdad es que por suerte es más frecuente en cuanto a dolor, en cuanto a complicaciones lineales, en cuanto a la función hepática, la verdad es que sobre todo se afecta más a parte de. de de, de la colestasis que hablamos con lo de las transaminasas de la parte de la función hepática que se afecta. Um, si sí, clínicamente no hay nada, lo que hacemos es que depende del tipo de fístula según una forma. Entonces, pues no acostumbramos no, no, no a repetir si no hay cambio clínico, sino a monitorizar clínicamente y con una prueba que indirectamente nos que diga cómo va a ser la función hepática. Si, según el tipo de afectación hepática, sí que lo seguimos con la ecografía para ver si debe haber el tipo de hipertensión. ¿ah, pero si son de las mayorías de estas, hacemos una ecocardiografía con un cálculo muy caprichoso y muy apurado, con la prácticas práctica sobre si vamos un poco más de tiempo, hay varias personas que me han levantado la mano, entonces voy a pasar el micrófono, hacéis la pregunta concreta, ellos se toman nota, las contestan y ya no podemos abrir más turnos porque nos están esperando con la comida, todos, ¿vale? entonces me han levantado la mano. Sí, hola, buenos días. Es para el doctor Viera. Bueno, esta mañana me permitiendo a la doctora Luisa Cotella. Me no ha parecido que entender que, es que nos tratamos con Pedro. Sí, lo transmitimos. Eh, perdóname, Nuria, es que no la he oído bien a Luisa. ¿Es una pediatra de cruces? Pero, sí. Sí. Vale. ¿Se puede apellidar Pérez? El hombre. Si se apellida Elena Pérez. No se no suena. Vale. Eh, eh. Eh, quería preguntar si hay, eh, si se sabe, eh, si la enfermedad puede saltarse de la piel. Queda con una persona que me ha pedido paso? Vale, y si quieres preguntar a pues ya está. ¿Qué me Así que está la pregunta que tenemos aquí. La del caballero que ha preguntado por chat es un papel. Sí, la pregunta no me gusta hacer una consulta. También en el inicio. Um, una pauta estándar um, y documentada y aprobada uh, no existe en cuanto a rigurosidad y a las aves de Melviche la patrocinamos y tuvimos cada dos semanas, cuatro dosis, cada tres semanas, cuatro dosis, cada cuatro semanas, cuatro dosis. Y a partir de ahí es un, es un mar de grises donde um, la clínica del paciente es la que debe elegir un poquitín qué dosis de mantenimiento, por esta pregunta. A día de hoy, ¿cuál es la pregunta de publicar la experiencia propia en Melviche, en incluso ¿Alguna forma de utilizar bien por qué se hace así y si se debe seguir haciendo así a todo el mundo hay alguna otra forma de, de hacerlo? Um, Esto es lo que podría decir. ¿no? A veces de mantenimiento, cada cada cuanto es el mínimo necesario. La clínica también a veces te lo marca, es difícil. Muchas veces, la cirugía en nuestro intestinal, la mayoría de las veces es largo plazo. ¿Alguno con afectación hepática, también con un puente al trasplante, para las situaciones de tratar un poco más de trasplante, de pronto el mantenimiento no en la respuesta, yo diría, solo con la clínica. Si clínicamente la dosis que da al es paciente está estable, pues aguantarás. Bueno. Bueno. Pues yo a preguntado lo que ha preguntado de si se salta generación. Ah, salto teniendo. Ah, sí, no se puede. una no. no genética, otros son determinantes que se consideran que se saquen generaciones, a no ser que haga una mutación de nuevo, eh, que no sea que una mutación familiar, sino que apareciera la mutación de, la, la de nuevo, otra mutación nueva, la mutación no puede saltar generaciones, o sea, quiero decir, no hay portadores, el portador es enfermo. Sí. Mm -hmm vamos muy bien, creo que estamos pidiendo el tiempo, no obstante vuelvo a insistir tanto para los que estamos aquí esto aquí, como para los que tienen bueno de la UNED la plataforma de, de la asociación está todas las consultas a raíz de, de las propias políticas que habéis desarrollado o cualquier otra cuestión que vamos derivando y todo esto está pronto para publicar en sí, si sí había una dificultad de transmisión, luego se, se, se montaba para que os pide y demás. Cuando queréis, incluso, lo que estáis aquí, volver a visitarlo, lo podéis ¿no? ver. Y bueno, por todo, te disculpar por todos los problemas de los este países técnicos mi, en la carga. Ah, sí, por todos. ¿no? Porque lo hacemos todo, como te entiendo, perdón. Bueno. bueno, ahí está la pues,